un hombre resultó herido de dos disparos en un confuso incidente registrado la noche del pasado jueves en el sector vista al valle de esta ciudad del Jaya. o oh, anoche un individuo que le dice mota eh, tuvo una discusión con otra gente por un sin que él le cogió a la mala porque le un toro porque él me dijo que lo dijera que dijera todo esto él mismo me lo dijo en mi cara di todo lo que tú quieras para allá y yo voy a decir todo lo que yo quiera porque a mí fue que él me dio mi tiro el otro muchacho viene para arriba de mí con un colín que le busque su sin porque yo estaba cenando y él dejó el colín al frente a mí. Yo le digo, pero a ti te cogió tu sin yo no sé qué, eso lo llevó fulano, porque yo no tengo que ver con eso. Ah, pues cuando fulano vino allá para acá, lo que vino fue dando golpes, dando chichazos, dando palos y cuando se montó en la pasola me dio dos tiros a mí en el pie. Y que diga lo que yo quiero en el cuartel, donde yo quiera, me dijo ahí. Él. él se llama Moto vive atrás de mi casa, donde una muchacha ahí, una, una muchacha que yo la conozco desde niña, atrás de la casa de mi mamá vive, que él cree que se va a salvar ahí. Tiene de todo, hay metido y vende droga en Viti Valle. Vázquez pidió a las autoridades policiales apresar al supuesto agresor, un hombre solo identificado hasta el momento como Mota, el cual supuestamente lo ha agredido en varias ocasiones. Sí, ella, ya anteriormente ya me había tirado con la pistola un par de veces, un par de cachazos y ha dado un par de tiros a un par de gente más ya también. ¿Y por qué te va a tirar? Usted? No, por su gusto, porque él me ve cara flaca a mí, él es gordito y él lleva un atraco. Él me dijo que yo lo voy a poner su querella. Yo no voy a y lo voy a buscar donde esté. Si no lo busco, ahí busco un familiar. Porque eso se tiene que agarrar, ese abuso. Ya le ha dado par de tiros a par de gente allá en el barrio. ¿Cuándo fue eso? Eso fue anoche a las once y media de la noche. NTN. Arismendi la Antigua.